Vamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Y bueno, vamos a hablar de un tema que. Podría ser serio, aunque por allí en la, en la promo decían que uno puede hacer estas cosas sin estrés. Vamos a ver si es cierto. Claro. <risas> y es precisamente qué tan importante es realizar una declaración sucesoral. Bueno, sobre todo en este tiempo que hemos perdido a lo mejor tantos familiares y nos ha tocado hacer la diligencia de armar aquello del RIF, de hacer la declaración, de ver cuál es la herencia. Y de eso vamos a hablar en la tarde con nuestro invitado. Él es el abogado Juan Carlos Ron. Él es egresado de la Universidad la Universidad Central de Venezuela, consultor y experto en herencias y sucesiones, director general de la Sociedad Civil de Estudios de Investigaciones Jurídicas y Académicas, o youtuber, jurídico, pues con más de 15 años de ejercicio profesional en el ámbito del derecho civil. Estamos hablando de personas, bienes, familia, niños, adolescentes, divorcios, sucesiones y herencias. Y de toda esta gama te quedaste con las sucesiones y las herencias. Manejo todas, pero obviamente la última es mi especialidad. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, un gusto volverte a ver. Sí, bueno, porque ciertamente Juan Carlos estuvo acá en el 2017, 18, 2017 y 2019. En dos, dos ah, pues anteriores. no, en el 2018 no. No, <risa> creo que fueron años pares por fin, vengo un año par. Ah, maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento, vamos a empezar con esto porque a veces hablamos, no, que vamos con lo de la herencia, no, que es sucesoral, no, que no es lo mismo. Hay una diferencia entre lo que es la herencia y lo sucesoral las sucesiones podría ser o oh, en, este? sí. en este caso la sucesión es toda transmisión de, de lo que es la titularidad del patrimonio por ejemplo una sucesión es por, en que yo te venda mi apartamento de lo de hago una compraventa ya es una sucesión porque pasa de mi propiedad a tu propiedad eso es lo que debería ser desde el punto de vista Digamos, amplio. ¿Eso por ser familia o una compraventa cualquiera? Compraventa cualquiera. Okay. Yo estoy diciendo, somos dos extraños, yo vengo y te ofrezco un apartamento, te interesa, lo compras, aquí ocurre una sucesión, una transmisión de la propiedad. Es, eso es lo que significa, sucesión es una transmisión de la propiedad. O sea, vamos mucho más amplio, una sucesión es como una sustitución. Es decir, quítate tú para ponerme yo, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de herencia, ya estaríamos hablando de una sucesión, pero por causa de muerte. Es decir, una herencia vendría a ser una es especie de sucesión, pero ya desde un punto de vista ya más cerrado, más específico, donde hay ciertas características. Y que son? no todo el mundo es hereditario, o sea, no, no todo el Dep mundo hereda el, el, el Dep bien. Depende, porque en este caso existe el factor de que el dueño falleció. Correcto. Número uno, hay una masa de bienes a los cuales ahora se le va a transmitir por derecho de herencia que establece la ley a sus beneficiarios que debería ser en primer lugar estos parientes más cercanos, si esta persona, por ejemplo, no dejó un testamento, hay que dejarlo claro también, porque él puede también ordenar un documento de última voluntad como un testamento. Bueno, y eso es un, un, algo bien importante, Juan Carlos, porque el detalle está en que no todo el tiempo estamos preparados. No. O sea, pensamos que no, eso es cuando yo esté mayor, no, eso no importa. Ay, más adelante vamos haciendo la herencia. Tengo, a lo mejor algunos bienes a mi nombre, a nombre del matrimonio, pero no se me ocurre que yo voy a faltar en algún momento. O en el peor de los casos no se piensa. No, no se piensa, exacto. O en el peor de los casos no se piensa, se piensa que uno es eterno y cuando te das cuenta, de hecho, esta mañana, no me lo estás preguntando, esta mañana tuvimos la oportunidad de saber que un colega que se... Yo estoy, estoy en un grupo de WhatsApp y lo ingresaron el pasado jueves o viernes. Y tuve la oportunidad incluso de saludar con ese grupo. Esta mañana me enteré que ya no está. ¡Ah, caramba! Y le dije, pero ¿qué pasó? Si sí, él acaba de ingresar y saludamos con él y todo. Y lo acabo de seguir en Instagram incluso. No, parece que eso fue como que un infarto fulminante. Entonces, las personas lamentablemente no piensan que pueda pasar. Claro, no, sin es que entre vez la vez ansiedad vez por, vez por medio. Es imprevisto. Exactamente. Totalmente imprevisto. En este caso, la recomendación, apenas uno adquiere un bien ya de una vez hacerse testamento. Digamos que una de las cosas que puedo decir es que testar no duele. Es verdad que uno en el momento de pensar en testamento uno piensa que ya la pelona está a la vuelta de la esquina. Pero, sí, ¿verdad? es como que, uno, como que la estoy llamando. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, te entiendo. Sí, entonces, ¿qué ocurre? El hecho, digamos, de poder ordenar o realizar, otorgar un testamento por las distintas modalidades que existen en la ley es algo en el cual es una un acto de responsabilidad aunque no parezca, también es un acto de amor para quién, para ti y para aquellas personas, porque si en algún momento determinado tienes una cantidad de bienes y una cantidad de, de, de posibles beneficiarios, no solamente estoy hablando, por ejemplo, de, de mi familia como núcleo, es decir, de mi esposa y de mis hijos, porque puede pasar, y me ha ocurrido, que además de ese núcleo familiar donde él se encuentra, puede haber otros hijos concebidos en otras uniones anteriores, Claro. y en donde lamentablemente, y digamos hablando de un punto de vista un poco psicológico, lamentablemente existen esos roces entre esos grupos de hijos de posibles madres diferentes que a veces me ha tocado, digamos, abordar. Y lamentablemente la solución, después que esta persona fallece, si no ha dejado en orden esto, lamentablemente se va a extender en el tiempo. Ni porque venga un buen abogado a querer resolverlo, si no se ponen en el acuerdo. Porque eso es un tema eminentemente legal. O sea, eh, precisamente eh, si no hay un testamento, si no está, vamos a decir, expedito, miren, esto va a quedar para estos y estos y estos familiares, eh, sean o no, eh, cercanos porque a lo mejor yo le quiero dejar algo a una, un buen amigo o a un primo, no necesariamente el núcleo familiar, si eso no está porque no hubo testamento, porque no hubo una última voluntad, entonces hay que recurrir a lo legal. Exactamente. En este ¿Qué caso, es lo que se hace allí? En este caso, si la persona no dejó un testamento, uh -huh. ya sería el Código Civil quien tendría que venir a regular quiénes son las personas que están llamadas para heredar. Obviamente existen cuatro órdenes. En primer lugar, y digo, en todos los países del mundo esa regla es infalible: la persona que fallece sin dejar un testamento, los primeros en ser llamados son los hijos. Claro, estamos hablando de los descendientes. Ah, yo pensé que ibas a decir que Juan Yugué. Ahí vamos, Ajá. ahí vamos. El, en este caso, en primer lugar, son los hijos. Okay. Dentro del primer grupo son los descendientes, pero quienes sobresalen primero son los hijos porque son los que, digamos, tienen el derecho preferente. Son los herederos directos. Directos, perfectos. No los excluye nadie, es decir, son los primeros en ser llamados. Eh, ¿Dentro del matrimonio o fuera de él? O sea, es independiente. Independientemente del de origen. Ajá. Si, es extra, matri, perdón, si es matrimonial, si es adoptado, si es hasta un cacho, por decirlo de alguna manera, Ajá. también. Es importante y el requisito indispensable es que estén debidamente reconocidos por una partida de nacimiento. Perfecto, perfecto. Porque también ocurre que a lo mejor, y vienen eso, eso, y lo hemos visto, eso es así como novelesco, pero claro, existe, claro. que probablemente este esta persona que fallece, estamos hablando en el caso de un hombre, pues, claro. que eh, nunca reconoció al hijo. Uh -huh. pero eh, pues la madre dijo asegura que es ahí que cabe prueba de ADN muy buena el punto porque de hecho por ahí tengo un caso que posiblemente llegue a mis manos y es el hecho que, dos de hecho hay uno en donde una persona falleció y dejó por lo menos alrededor de unos cinco o seis hijos y de los cuales la, de forma irónica hay uno que está reconocido pero por una tramoya legal en vida, de hecho, de la mamá, porque ya incluso la mamá de este heredero ya murió y él tampoco no lo Le reconoció. dejarlo seguro de alguna manera? No, en cierta manera lo que pasa es que hizo fue reconocerlo ya estando divorciada del ahora difunto. Ya. Lo reconocieron. Pero hay otra hija biológicamente que sí de y no está reconocida es un lío legal en este momento claro, porque tremendo. en ese caso podrían desconocerla como heredera es que de hecho justamente está pasando eso entre los distintos hermanos y la viuda actual de, de todo este asunto es digamos la tercera cónyuge, la tercera esposa de este difunto, es decir, estamos hablando de tres bandos enfrentados wow. esto por un lado va, Exacto. veamos por el otro lado digamos más bonito por llamarlo de alguna manera el otro caso que te comento que posiblemente llegue es el hecho de una persona que tuvo dos hijos que no los reconoció en vida pero lo reconoció post-mortem por medio de un testamento Ah, sí, él estaba claro en este caso y estaba quería, claro. y quería que se hiciera justicia en este manera. caso el reconocimiento por medio de testamento también es válido este es un reconocimiento post-mortem que queda debidamente, debidamente ya registrado y otorgado, es decir, no solamente hago un testamento con el fin de poder digamos, determinar a quiénes se le va a repartir los bienes también yo puedo hacer cualquier disposición de tipo no patrimonial indicando que yo Procreé tantos hijos, o en este caso indicar, yo reconozco como hijo a fulano de tal Y ya con esto es válido para un reconocimiento Y que lógicamente esto va a tener una consecuencia de carácter legal En lo que es el estado civil de la persona, en lo que es su nombre En lo que es el cambio dentro de su partida de nacimiento original Hay un acta que también junto con la defunción se pide, que es la de herederos universales En ese caso es para resguardar esta y que no aparezcan otros de fuera ¿Cómo es ese movimiento? Mira, los herederos universales es un procedimiento legal, más que todo para, digamos, declarar judicialmente que las personas que solicitaron por medio de este, de este procedimiento no es un juicio, sino es un procedimiento judicial en el cual estos herederos, como solicitantes, le piden al juez que se declare judicialmente tal cualidad. Es decir, señor juez, solicitamos ante a su autoridad, realizando las distintas pruebas en el cual Pedimos a usted que nos declare judicialmente herederos universales. ¿Para qué sirve? Que es la primera pregunta que se hace. De hecho, es uno de los procedimientos más practicados a nivel de tribunales en esta materia de herencias, pero para qué me sirve. Ajá. Número uno, me sirve por lo menos para lo que es el, la notificación a los, a los bancos, por ejemplo, cuando hay cuentas bancarias a nombre de un titular que ha fallecido, para lo que es liquidación, movilización de esas cuentas posterior al fallecimiento. También está para los efectos de lo que es el cobro de pensiones del Seguro Social, más que todo pensión de sobreviviente. También está el hecho, por ejemplo, para el cobro de seguros en este caso hablando de seguros privados, en empresas de seguros y reseguros. Incluso si fuera el caso que esta persona que falleció estaba dentro de un procedimiento judicial un litigio estos herederos, por medio de ese documento, pueden sustituirlo y tener la, le la legitimación para seguir el procedimiento, sea en calidad de demandante o demandante. ¿Y también para evitar probablemente que uno solo de los herederos venda los bienes sin consultar a los otros? No tiene tanto peso okay. ese documento, sino para caracteres prácticos. Para este tipo de cosas ya serían otras documentaciones. Bueno, entonces esto es largo y tendido, pero el Mama. tiempo se nos queda corto. Nos vamos a ir precisamente al corte comercial y al regreso vamos a hablar de esta parte odiosa. Uh -huh. de lo sucesoral y es que el, el Estado meta mano allí al impuesto y a la declaración el PISCO en este caso ajá así es que me da urticario no los pensar <risa> y bueno, de, eh, bueno, por supuesto y qué hacer al respecto ¿Qué, cuáles son esos pasos a seguir una vez que bueno ya uno por supuesto ha pasado por la pérdida porque aparte de eso toca hacer esta diligencia en pleno duelo así pasa si es así. entonces de eso vamos a hablar al regreso ¿cómo, ya no? venimos? ¿Cómo no? Enseguida volvemos con CIDES 3, la revista real de RCR. Volvemos a nuestra hora de Rivas, una hora CIDES 3. Así es, estamos de regreso en la parte final del programa, por acá saluda a Vladimir Estudillo, muchísimas gracias Vladimir, qué bonitas palabras. Joana Malena Palacios nos dice, nos saluda de Quito, Ecuador, me dice, si ¿sí te reconocen post-mortem, ¿cómo recibes lo heredado si no se lleva el apellido del fallecido? Porque en este caso ya el testamento tiene un documento que tiene plena fuerza por estar debidamente otorgado, ya te da el reconocimiento y obviamente para poder participar como heredero, si en el caso que no tengas el, el apellido ya el testamento te claro, da ese el testamento te como heredero, así incluso no seas familia exactamente, porque ya el documento del testamento te da ese reconocimiento a pesar que no tengas el, en el, tu partida el apellido del difunto el fisco, al que tanto tememos mm. Bien, entonces, obviamente, la famosa... Acá en Venezuela, por ejemplo, se saca el RIF sucesoral uh -huh. y este, luego se eh, pues, introducen los bienes de la persona fallecida para hacer la declaración. Así es. Ajá. Eh, cuéntanos, que aquí, aquí me quedo en blanco. Yo que no, qué horrible esto de la declaración. Bueno, hay que tomar en cuenta que desde, la, desde el momento que fallece la persona, se toma en cuenta son que hay existen 180 días para poder realizar la declaración y el pago del impuesto sobre sucesiones es decir que desde que esa persona cerró los ojos desde el día siguiente comienza a correr un lapso son seis meses esa es justamente lo que decía, me robaste le que quiero decir esa es la duda que es <risa> te muy... leí el pensamiento sí porque cuando dicen 180 días las personas inmediatamente piensan que en sus seis meses hasta anoche me lo estaban preguntando ah no son seis meses no son seis meses son 180 días hábiles de dónde sale esto ah, es más entonces son, es más tiempo Ah. Decir, tranquilo, sí, es más tiempo, no son seis meses, son en total, dentro del punto de vista práctico, nueve meses. Claro, no son casi cuatro años. <risa> no, tampoco hay que alargarse. Son aproximadamente nueve meses. Ok, por aclaro mes. porque son 180 días hábiles. Está, está está previsto tanto en la ley especial de esta materia de herencias, como también el Código Orgánico Tributario que establece justamente el porqué si son hábiles o son continuos. Entonces son nueve meses, es suficiente como para o sea, tomar sí, el control más o menos. si uno no declara es por sinvergüenza. Por descuidado, sinvergüenza No, es que sinvergüenza sería, por ejemplo Si tú ocultara los activos O le pusieron un precio mucho más bajo Porque esa es otra cosa claro, es verdad. El valor de los bienes, que muchas veces me lo preguntan ¿Qué valor de bienes yo voy a poner? Generalmente tiene que ser según lo que Estipula la ley, ley de impuestos Sobre sucesiones y demás ramos con Estipula en el artículo 23 Que los bienes que yo voy a poner En la declaración para el registro Son los que tenía para el momento del fallecimiento Es decir, si una persona, ponte un caso Aquí tengo, digamos, un caso práctico. Uh -huh. Una persona que falleció el 18 de diciembre del 2018. Yo, por ejemplo, si estoy realizando una declaración de impuestos, yo no lo voy a hacer, con, eh, yo no voy a valorar esos bienes para este momento actual. Yo tengo que valorarlo para el momento que ocurrió el fallecimiento. Es decir, estamos hablando de tres años, un poco más de tres años y medio aproximadamente. Si lo ponemos desde el punto de vista de ese contexto, pongamos el caso que, Ponemos, y te los pongo, le digo porque aquí tengo, digamos, las cuentas ahorita, por ejemplo. Estamos hablando de una persona que falleció, dejó dos inmuebles, dos apartamentos. Uno de uno de 140 metros, uno de 80 metros, y uno de ellos incluso sirvió como un asiento principal del causante. Es decir, fue su vivienda principal. Lo que vivienda principal, declarada como vivienda principal. Exactamente. Puede ser que sea declarado como vivienda principal ante el CENIAT, o en dado caso, si no lo tienes registrado como tal, pero que sirvió con ese fin, uno de los herederos puede en este caso solicitar la constancia de residencia ¿para qué? con el fin de pedir en este caso cuando yo haga mi declaración de impuesto el desgravamen de la vivienda principal que hace que ese valor a pesar de que lo voy a declarar no me afecte al momento de calcular el claro, impuesto toda, no toda esta declaración uno la va haciendo por supuesto en la computadora pero anexa pues los documentos exactamente, exactamente, entonces esa vivienda principal ese valor no me va a afectar entonces ¿qué ocurre por ejemplo? Estamos hablando de una realidad económica el 18 de diciembre del 2018, en donde, por ejemplo, yo puse, por poner un valores exactos, sí, valores redondos, ese apartamento en 150 bolívares de ahora. Que uno escucha y dice, caramba, pero es bastante barato. Y el otro de 81 metros, estamos hablando de 130 bolívares. Oye, pero qué barato. Pero lo que pasa es que decimos barato ahora, pero si lo pasamos a esa fecha del 2018, estamos hablando de 130 millones de bolívares soberanos que si yo tengo la conversión a la tasa de aquel entonces estamos hablando de una cantidad grande de dinero bueno, que era uno de los, de los miedos que uno tenía en la declaración porque, eh, bueno, quienes habíamos tenido me pasó con, uh -huh. con amigos que habían pasado por esa situación no si es que dejamos casi que la mitad de los bienes en, en impuestos entonces uno le huye a eso Exacto. incluso hay muchas personas que por desconocimiento no, lo que tengo nada más es la vivienda, ¿para qué voy a declarar eso si no va a pagar impuestos? ay no, yo no necesito hacer la declaración, craso error no, no pueden hacer eso, porque que ocurre el día de mañana, si lo quieres vender, así tú así tú no vayas a pagar impuestos, el deber de declarar, señores, es necesario. ¿Por qué razón? Porque si tú no declaras, hay unas multas, y actualmente el Código Orgánico Tributario maneja las multas en euros. Corta, a... imagínate tú. Exacto. Si tú no realizas, por ejemplo, tu declaración dentro del tiempo, dentro de esos nueve meses, por decirlo así, estaríamos hablando de unos 100 euros automáticamente al vencerse. No te lo vas a cobrar inmediato, sino te lo cobran en el interín del trámite. Pero si dejas, Pero igual tienes que pagarlo, tienes exacto, que pagar claro. Estamos hablando alrededor, por lo menos de 100, son 100 euros, estamos hablando de 500 bolívares actualmente. Bueno, es importante entonces no caer en la música. Exactamente. Pero si, por ejemplo, lo dejaste vencer y todavía tienes de la situación de que pasó un año luego que se venció, esto aumenta de 100 a 150 euros unos ochocientos cincuenta aproximadamente. Entonces, si por ejemplo, no, no voy a declarar porque yo no pago impuestos, si sí tienes que declararlo porque esa planilla con sus anexos o con este caso, con todo lo que tú presentes, ese va a ser el nuevo título de propiedad que te va a permitir venderlo porque si tú quieres venderlo y si pertenecía a un difunto, el registro te va a pedir dónde está la planilla de declaración de impuestos y la solvencia que es lo que permite que yo como heredero pueda vender esa vivienda que a mí me llegó como heredero. Bueno, entonces es muy, muy importante hacer la declaración. El tiempo se nos agota, Juan Carlos, pero uh -huh. el tema. Es bien apasionante, definitivamente. Y eso te viene es. poquito, así como que cortando todo para que Exacto, se Exacto, muy pastillita, pues. Sí. Pero está bien. quienes precisamente necesiten esta asesoría eh, y, bueno, quieren la consulta? ¿Cómo se comunican contigo? Bueno, en primer lugar, tenemos a través de las redes sociales, me pueden contactar por Instagram en la cuenta arroba sociaihack y, y también, te, como justamente dijiste, Verónica, también tengo un canal de YouTube, soy YouTuber jurídico, a través de, de, del canal sociaihack, donde justamente doy micros llamados el tip sucesoral, donde yo justamente doy esas claves, esas, digamos, esas, digamos temas o soluciones a ciertos puntos lógicamente cuando son más eh, largos cuando es demasiado complicado ya la situación sería por medio de servicios de asesoría que también, lo que también ofrezco y en este caso puntos de contacto son justamente a través de estas plataformas o redes sociales donde después, obviamente pueden ah, tener acceso a lo que es el correo electrónico para lo que es tener ese acceso a esos servicios de asesoría que son en dos modalidades Yo creo que es lo más recomendable hacerlo precisamente con apoyo legal para mm. bueno equivocarnos lo menos posible. Exactamente, así es bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que eh, esto es un tema que, que pues, se pueden o sea, tiene varias aristas Muchas. y podemos abordarla. Así que muchísimas gracias. Este es tu casa. Muchas gracias. Y, bueno, y por supuesto, eh, quienes tengan ahorita este tema sucesoral, bueno, ya saben, acá tenemos una muy buena ayuda y asesoría. Muchísimas gracias. Y, Igualmente. Bueno, ya es hora de terminar por hoy, así es en la tarde de hoy nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación en la gerencia de producción Willy Charcaya en la producción Catherine Manzano en los controles Gregorio González y quienes nos habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros, nos escuchamos y nos vemos mañana